El tiempo presente en español. Explicación gramatical. Verbos irregulares con cambio de raíz de O a U. Our goals in Spanish. At the end of this lesson, you will be able to 1 recognize the regular conjugation of stem changing verbs from O to WE. Two, identify the regular conjugation of the stem changing verbs with the personal pronouns, nosotros and vosotros. Three, recognize different ending for each personal pronoun in stem changing verbs from O to WE. nuestros objetivos en español al final de esta lección tú podrás 1 reconocer la conjugación irregular de los verbos con cambio de raíz de o a we; 2 identificar la conjugación regular de los verbos con cambio de raíz con los pronombres personales nosotros y vosotros 3 reconocer las diferentes terminaciones para cada pronombre personal con los verbos de cambio de raíz de o a ue. Stem-changing verbs. In Spanish, in the present tense, the stem-changing verbs that end in r or air change the stressed o to ue. For example, to fly, volar. I fly, yo vuelo. Verbos con cambio de raíz. En español, en el tiempo presente, los verbos con cambio de raíz que terminan en "-ar", o en "-er", cambian la vocal acentuada "-o", en "-we". Por ejemplo, to fly, volar. I fly, yo vuelo. Veamos el ejemplo con el verbo volar, to fly. Yo vuelo, tú vuelas, él, ella, usted vuela. Nosotros volamos, vosotros voláis. Recordemos que para la conjugación con los pronombres nosotros, nosotras, vosotros y vosotras, estos verbos tienen una conjugación regular. Aquí no hacemos el cambio de o a we decimos nosotros, nosotras volamos, vosotros, vosotras voláis, ellos, ellas, ustedes vuelan. Very important. This group of verbs have a regular form for the personal pronouns nosotros and vosotros. That means the o to e change does not take place with these subject pronouns. Lista de verbos irregulares con cambio de raíz de O a W. 1. Almorzar. 2. Amoblar. 3. Aprobar. 4. Colgar. 5. Consolar. 6. Contar. 7. Demostrar. 8. Devolver. 9. Disolver. 10. Dormir. 11. Encontrar. 12. Envolver. Veamos este ejemplo con el verbo poder. To be able to. Yo puedo. Tú puedes. Él, ella, usted puede. Nosotros, nosotras podemos. Vosotros, vosotras podéis. Ellos, ellas, ustedes pueden. Yo puedo tocar el piano y el violín. Acordarse. To remember. Yo me acuerdo. Tú te acuerdas. Él, ella, usted se acuerda. Nosotros, nosotras nos acordamos. Vosotros, vosotras, os acordáis. Ellos, ellas, ustedes se acuerdan. Yo me acuerdo de mis amigos de infancia. Explicación gramatical. Verbos irregulares con cambio de raíz de O a UE. El Tiempo Presente en Español